Y ahora voy a dar paso en la moderación y también en la persona que va a hacer después ya el cierre de la jornada, que es Lola Fernández Rodríguez. Lola es la vicepresidenta vice de APN España y también es la presidenta de APN Comunidad Valenciana, Charja por la Inclusión. Lola, todo tuyo. Muchas gracias, Francina. Bueno, buenos días, bueno, buenas tardes ya a todos y a todas. Vamos un poquito mal de tiempo, pero bueno, voy a dar paso a la, última, a la última mesa, a las claves para luchar contra la exclusión residencial de las familias vulnerables. Hemos visto al inicio que ya el secretario general y, y Patricia hablaban sobre la función social de la vivienda, han ahondado gratamente en cuestiones políticas. En la segunda mesa veíamos también cómo se hablaba del diagnóstico, el análisis de las políticas públicas y además última, la última, eh, Maite, ...nos ha planteado propuestas. Bueno, pues en esta última mesa lo que vamos a ver es eh, abordar las claves... ...para luchar contra esa exclusión residencial de las familias vulnerables... ...conociendo por un lado qué medidas son necesarias... ...para garantizar el derecho humano a la vivienda... ...así como las medidas existentes y previstas en materia de política de vivienda... ...y de política social y la coordinación entre ambas... ...tan importante como hemos mencionado a lo largo de toda la mañana. Para eso vamos a contar con tres personas expertas eh, en la materia Jesús Leal Maldonado, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, con Francisco Javier Martín Ramiro, director general de Vivienda y Suelo, y volvemos a contar con Patricia de Zurnatea Barrio, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales. ¿vale? En primer lugar, vamos a, a, a escuchar a Jesús Leal Maldonado, como decía, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, es sociólogo por la Universidad de, Padri, de París perdón, y catedrático en mérito de la Universidad Complutense. Y es especialista en vivienda y sociología urbana y autor de numerosos estudios y publicaciones sobre vivienda. Cuando quieras, Jesús. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la, por la invitación que me habéis hecho. Es decir, para mí es un honor sí, poder. poder Estar aquí y hablar. Y en segundo lugar, quiero también felicitar por el informe, eh, el informe que habéis hecho, un magnífico informe sobre vivienda, eh, que nos sirve un poco de referencia a todos para, eh, para eh, poder, digamos, avanzar de alguna forma en el conocimiento de lo que es la situación de la exclusión residencial. Yo quisiera hablar del marco del régimen de bienestar, luego de las condiciones del régimen en Europa y en España, el desarrollo reciente de la crisis de la vivienda ...y los instrumentos de política de vivienda. A ver si consigo pasar esto. Bueno. Eh, en primer lugar, este sería el marco, de, el marco en el cual quisiera explicar un poco la, la situación de, la, de las políticas de vivienda. Eh, sería el sistema, el sistema de bienestar. El sistema de bienestar o el sistema de, provis, de provisión de bienes, de bienes necesarios, digamos, se hace a través de cuatro elementos fundamentalmente eh, el mercado sobre todo el estado que garantiza el acceso a los bienes esenciales de vivienda educación sanidad también la familia muy importante eh, con la solidaridad en términos de dinero o en términos de servicios y finalmente la sociedad civil ¿no? la sociedad civil en la cual también tiene un papel importante en función de la combinación y del peso de cada uno de los elementos eh, establecemos generalmente en cuatro los regímenes europeos en el sistema de provisión de viviendas. Hay un régimen, que es el régimen socialdemócrata, en el cual hay un predominio del sector de alquiler social y es un sistema que llamamos de alquiler unitario. Eso quiere decir que la vivienda social compite con la vivienda privada. De manera que eh, la y además tiene un carácter universal, de forma que cualquier persona, cualquiera, incluso si es millonario, puede acceder a una vivienda social. Eh, digamos que la intervención pública es una intervención generalizada para todos. Eh, este sería el régimen sobre todo de los países nórdicos. El régimen corporativista, eh, que sería fundamentalmente el régimen de los países del centro de Europa, es un sistema en el cual, de alguna forma, está a caballo entre el sistema unitario y el sistema dualista. Predomina el sector privado de alquiler, pero tiene una gran proporción también de sector público. Por ejemplo, eh, yo cogería especialmente el caso de Francia o el caso de, o el caso de Austria como dos casos muy importantes en el régimen corporativista. Holanda estaría a medio camino entre el sector corporativista y el sector socialdemócrata por su alta implicación en el alquiler social. Es, la, las políticas liberales, eh, fundamentalmente, yo creo que Holanda, digo, el Reino Unido... Y, esto, y Bélgica eh, serían el tipo, eh, en ellas predomina la ocupación de la propiedad y hay muy, algo muy interesante. La intervención estatal en la vivienda se limita a una disposición estigmatizada para una población residual. Es lo que llamamos un sistema residualista, es decir, para acceder a una vivienda social entendida por tal, y voy a repetir esto porque es importante, ¿eh? una vivienda social en Europa es... Una vivienda, una vivienda en alquiler, por tanto no se incluye viviendas en propiedad, una vivienda en alquiler a precios eh, por debajo de mercado generalmente adecuados a la capacidad eh, de, eh, de los recursos de los que acceden a ella. Eso me parece muy importante, porque aquí se ha hablado de política de vivienda social eh, sobre la UEPO, que, no que no es considerada generalmente como una vivienda social cuando se trata de eh, una vivienda en propiedad. Y finalmente, el sistema familiarista, que sería el español, en el cual el español, igual que los países de su Europa, es decir, Italia, Grecia, Portugal, por ejemplo, forman parte, digamos, de este sistema diferenciado, en el cual la familia eh, juega un papel eh, muy esencial y el Estado juega un papel más marginal, o sea, más, eh, mucho, mucho menor. ¿no? Eh, aquí hay un predominio en la ocupación en propiedad, el Estado fomenta la propiedad de la vivienda, generalmente de forma directa o indirecta, y permite, digamos, la autoproducción de viviendas, menos en España, pero sí más en Italia o en Grecia. Y luego la, la, la intervención estatal en la vivienda es muy limitada porque el, porque el recurso, digamos, es, los recursos eh, que se aplican son muy limitados. ¿Eh? Bueno, esto eh, de alguna forma nos da una idea de en qué situación estamos. Estamos en una situación que se parece, digamos, a los otros países de Europa, pero con, con del sur de Europa, pero con diferencias, ¿no? Es decir, Italia tiene más de un 6% de vivienda, de vivienda social, eh, Portugal tiene en torno a un 3%, eh, España tiene un 1,5%, Grecia no tiene vivienda social. Bueno, esta es un poco la estructura, la estructura que tenemos. Estamos muy, muy a la cola en el conjunto de los países europeos con respecto a la provisión de vivienda social. Y esto es por digamos, una larga tradición de acceso y de promoción de la vivienda en propiedad desde el ministro res en los años 60, media de los 60 en el cual dijo que quería que hacer un país de propietarios en lugar de un país de proletarios. ¿no? Bueno, esta es un poco la estructura. ¿Qué ha pasado recientemente? Pues recientemente lo que ha sucedido es que, eh, en función de los cambios que ha habido, en la, eh, en la, sobre todo a partir de la crisis, ha habido eh, un cambio en las situaciones financieras, una restricción y una mayor eh, exigencia para la concesión de préstamos. Hay, ha habido una elevada precariedad laboral eh, que, de alguna forma, también retenía los préstamos, los préstamos hipotecarios, de manera que la gente no podía pagar el 20% que exigía los bancos de entrada a la vivienda. Eh, ellos eh, ya, por ley, es decir, no pueden eh, prestar... Mm, más que hasta el 80%, y a la vez el fomento de alquiler, ¿no? el fomento de alquiler que viene dado desde ya, desde el libro blanco de vivienda del Estado en el año 1992. Se viene in, insistiendo en esto, pero yo creo que el, uno de los mayores, eh, digamos, más, más decisiva es curiosamente el plan de 2013, en el cual eh, se, eh, se promueve de forma ya decisiva el fomento del alquiler y... Mm, y de alguna manera, eh, eh, eh, de forma es, especial, porque por otra parte no se dota del dinero suficiente y eh, lo que se lanza a los individuos, a la gente y a los hogares es el alquiler privado, tanto que bueno, una publicación como la de, la de Teresa Sánchez o, o Montserrat Pareja plantea que en realidad la vivienda en alquiler del, del mercado privado es la real vivienda social en España, eh, hasta que… ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que eh, hay eh, una, una demanda enorme, se satura el stock de viviendas disponibles eh, y eh, se llega a una carencia, digamos, de elevación de alquileres. Cuando digo el stock de viviendas posibles, es curioso cómo baja radicalmente en picado la proporción de vivienda vacía. Lo que pasa es que tenemos tan malas información sobre vivienda Realmente esto ni siquiera aparece y todavía hay muchos, eh, hay muchos gestores o dirigentes que andan diciendo que hay que poner las viviendas vacías en el mercado. Se han acabado las viviendas vacías en las grandes ciudades. Las viviendas vacías están fundamentalmente en las zonas rurales, pero ni en Madrid ni en Barcelona, clásicamente la proporción que existe de viviendas vacías es muy escasa. ¿Por qué? Porque estas viviendas se han incorporado a, al mercado de vivienda en al alquiler y una vez que se ha saturado ya eh, lo que se da es... Una continuidad en la demanda de estas viviendas de vivienda en alquiler y una escasez de oferta con la consiguiente elevación, de, elevación, primero del, de, perdón, elevación de, la, de los alquileres. Aquí veis claramente los alquileres, por ejemplo, en el caso de Madrid, en el caso de España, como se incrementan fortísimamente en los últimos años, estamos ya en en el caso de Madrid, en torno al 24%, superándolo. En el caso de España, es todavía menor, porque la vivienda rural todavía tiene una proporción muy alta de vivienda, de vivienda en alquiler. Y, eh, sobre todo, lo que tenemos es eh, un incremento brutal de precios. Este es la, la evolución de los precios en azul de la vivienda en propiedad y la evolución de los precios en rojo de la vivienda en alquiler. Y nos da un poco una idea para el caso de Madrid, que hemos estudiado, nos da una idea realmente de que, claro, llega un momento que no se puede acceder a la vivienda, porque lo que hasta entonces podía ser eh, una salida para las situaciones eh, más precarias, eh, que era alquilar una vivienda, aunque fueran malas condiciones, en la actualidad ya ni siquiera eso es posible. Es ¿Cuáles entonces las medidas que habría que establecer para, eh, para eh, eh, digamos, instrumentar una política de vivienda. Yo aquí, eh, yo aquí planteo siete medidas. ¿Mm? Eh, voy a hacer un pequeño comentario a de ellas. La primera es muy importante, la de los procedimientos legales. Tenemos en estos momentos un debate muy fuerte sobre, eh, sobre la limitación de alquileres en las grandes ciudades. Yo creo que este sería realmente, eh, es algo que se viene practicando, eh, es curioso porque la gente lo plantea como como una gran catástrofe, en España viene practicándose desde el siglo XVII. Es decir, que en Madrid se limitaron los alquileres con Felipe II. Eh, esto, hay que, esto hay que ponerlo en evidencia. Y luego también se limitaron los alquileres después de la guerra. Y, y, y sobre todo, lo que tengo que decir es que en gran parte de las grandes ciudades europeas ha habido una limitación de precios de alquiler, que tiene que ser temporal, y tiene que ser también eh, concretado, a, a veces, a zonas muy determinadas. ¿no? Eh, y esta elevación, esto hay que hacerlo con cuidado, eh, tiene que tener unas características especiales, pero en estos momentos no se puede soportar eh, los niveles de alquileres que existen en las grandes ciudades, eh, que es eh, la única forma que tienen tanto los jóvenes que se emancipan como los hogares con rentas eh, más bajas de, de acceder a una vivienda. Segundo el tema de financiación, vamos a ver, eh, la, la Comunidad Europea exigió a España es decir, que, eh, que suprimiera la desgrabación fiscal. ¿eh? Eh, yo creo que este es uno de los, eh, yo creo que esto es uno de los temas eh, clave, eh, perdón, eso con la con la, con la fiscalidad, estoy diciendo, con la fiscalidad es uno de los sistemas elementos clave que eh, realmente en estos momentos, fijaros que para, el, para comienzos de los años del 2000, 2004, 2005, la desgrabación, eh, la desgrabación por la compra de una vivienda suponía más del 80, el 82% de la inversión total en vivienda del Estado. Eh, una vez que se ha suprimido eso, teóricamente tenía que aumentarse la, eh, la inversión directa pero, por desgracia, la inversión directa ha ido descendiendo eh, eh, de forma paulatina. Todavía, una parte muy importante del presupuesto de vivienda a nivel nacional va a pagar las, eh, las, eh, eh, la, las desgrabaciones que todavía van a regir hasta que se acaben las hipotecas de los que la adquirieron en su momento. Esto es muy importante porque realmente los compromisos, esto se manifiesta muy, muy claramente en, la, en, en, el, en el plan del, del, del 2013, en el cual no había dinero para desarrollar casi ninguna de las propuestas de, de desarrollo de vivienda en alquiler porque el dinero iba a pagar los compromisos anteriores. La carga de los compromisos previos, en la, en la política de vivienda son muy importantes. Generalmente no se suelen citar, pero yo creo que hay que tenerlo en cuenta. La financiación de la vivienda efectivamente viene por los beneficios en hipotecas y préstamos, eh, que, que es importante. Ha jugado un papel importante muchas veces. ¿eh? Eh, lo jugó en el comienzo de la vivienda de protección oficial, en la cual el, la característica de la vivienda de protección oficial es que el Estado pagaba una parte del coste financiero de las hipotecas. ¿no? Esto se ha ido suprimiendo a medida que los, los intereses han ido descendiendo, pero todavía cumple una, una pequeña parte. Las subvenciones también son importantes. Las subvenciones, por ejemplo, que se han dado para ayuda al alquiler, sobre todo las la, la, la subvenciones para la emancipación de los jóvenes o las subvenciones de, de, para poder acceder a una bien alquiler. Yo creo que de alguna manera en estos momentos es una de las medidas a corto que hay que de alguna forma mantener eh, eh, eh, para, para ciertos colectivos, tanto para jóvenes como para hogares en situación, de, en situación de precariedad. La provisión de suelo. Hay quien dice que la mejor política de vivienda es una política de suelo. Pero la política, la, en, en este aspecto, digamos que el Estado ha puesto eh, la pelota de la política de vivienda en, en el campo de, los, eh, de las administraciones locales. Son las administraciones locales las que tendrían que proveer de suelo. Pero a la vez, eh, a, partir del, a partir del 97, digamos, se restringió las cesiones de suelo y, eh, y, por otra parte, muchos ayuntamientos han utilizado estas cesiones simplemente para hacer caja y para pagar otros gastos. Habría que, de alguna manera, vincular directamente en las cesiones de suelo a la construcción de vivienda pública o de vivienda social. Jesús, ¿No? nos queda un minuto y medio escaso. Vale, voy, a, voy, a, voy a terminar finalmente la intervención directa que yo creo que hay que atacar y aquí sí quisiera decir algo que es muy importante muy importante la garantía de un derecho a la vivienda solo se alcanza con un eh, volumen del parque de vivienda social que de alguna manera garantice o que de alguna manera pueda llevar a la gente a acceder a esa vivienda. quiero mencionar por ejemplo la ley de derecho a la vivienda francesa en el cual Cualquier persona en situación de incapacidad de hacer una vivienda puede ir a un juez y decir yo necesito una vivienda y el juez conmina la administración. Una vez pasado eh, una, eh, un, eh, una revisión, conmina la administración que de esa vivienda. Pero ¿de dónde se saca esa vivienda? Pues básicamente del parque del 17% de viviendas que sociales que existen en Francia. Aquí no podemos llegar a implementar totalmente una ley, de positiva, una ley positiva de derecho a la vivienda si no tenemos un parque de vivienda social. Por lo tanto, a largo plazo, las medidas de política social tienen, de política de vivienda tienen que plantear el desarrollo de ese parque, que llegue por lo menos al 8 o al 10%. Esto supone... Multiplicar por seis o por siete la inversión actual en vivienda y, y, y digamos, eh, la inversión a, eh, eh, y, y prolongarla durante cerca de 35 o 40 años para alcanzar eso. Quiere decir que probablemente dentro de 35 años podríamos eh, conseguir una ley de vivienda. Bueno, eh, en ese sentido, yo diría que también es importante que en esas políticas de vivienda. No se evalúe tanto de forma cuantitativa cuántas viviendas se construyen, sino que se evalúe sobre todo qué impacto tienen esas viviendas en una serie de indicadores, como son número de personas sin hogar, viviendas en malas condiciones, proporción de hogares hacinados en metros cuadrados por persona, que actualmente es elevado, el esfuerzo mensual para acceder, una reducción del esfuerzo mensual para acceder al acceso a la vivienda de alquiler, y la evolución de la proporción de emancipados de 25 a 35 años, que sería otro de los indicadores. Bueno, yo insistir un poco en eso, como queda poco tiempo, simplemente eh, dar cuenta que esta ha sido la inversión en vivienda en los últimos años, es decir, eh, últimamente el año 2017 crece un poco, pero fijaros, esta es la desgrabación fiscal, esta es la inversión directa, estamos en una inversión directa del de 0,35% en el año 2015-2016, Actualmente se ha elevado un poco, pero con esta inversión directa en producción de nuevas viviendas sociales nunca llegaremos a poder complementar, eh, eh, por lo menos desde luego muchos no lo veremos a poder complementar este derecho, este derecho a la vivienda, derecho a la vivienda que sobre todo afecta a inmigrantes eh, que habitan en viviendas muy precarias, en, eh, que califica el censo como no buenas y básicamente eh, a las viviendas a las viviendas en alquiler. Bueno, con esto un poco dejo, dejo el tema en eh, eh, término, eh, insistiendo en este aspecto, es decir, o construimos o llevamos adelante un parque de vivienda social que desde mi punto de vista, en gran parte, tiene que estar gestionado por, la, por entidades sin ánimo de lucro, no hacen falta que esté ni gestionado, ni siquiera que sea propiedad de estas entidades eh, de, del Estado, o sea, de públicas, eh, tal y como sucede en otros países, en Inglaterra es decir o en Francia las viviendas social las están en gran parte gestionando y son propiedad de eh, o de los servicios LM en Francia o de las viviendas o de las housing eh, corporations en Gran Bretaña y, y yo creo que esto el resultado el resultado es bastante positivo entre otras cosas porque eso ha evitado que eh, los poderes públicos vendan la eh, vivienda eh, la vivienda social en situaciones de crisis económica. Bueno, nada más que con esto termino. Muchas gracias, muchas gracias Jesús por tu visión histórica, actual y de futuro. ¿Eh? Como has comentado tus propuestas tan importantes. Vamos y, y bueno, pues como tenemos poco tiempo, no hemos podido profundizar más. Si acaso nos da tiempo, a preguntas. Vamos a pasar ahora a Francisco Javier Martín Ramiro. Como decía, es director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Él es arquitecto por la Universidad Técnica de Madrid, funcionario de carrera y además ha tenido diferentes eh, responsabilidades a lo largo de estos años en la administración pública. Ha sido jefe de área de gestión patrimonial del Ministerio de Administraciones Públicas, coordinando el área técnica de la subdirección. También ha sido subdirector general de Obras de, de de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Cultura y su director general de Arquitectura y Edificación. Y también ha sido director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo dentro de la Secretaría General de Vivienda del Ministerio de Fomento, con lo cual tiene un amplio conocimiento de, de temas de vivienda. Bueno, tienes la palabra, Bien. Muchas gracias. ¿Me escucháis? Supongo, ¿no? Eh, bueno. Eh, no tengo presentación, así que voy a intentar no aburriros mucho. Eh, por otro lado, la verdad es que he estado conectado bueno, desde, desde inmedia y por lo tanto he podido escucharos, pues, aparte a de Sonia, en fin, a Maite, ahora, ahora Jesús. Eh, y, y seguramente lo que me he perdido eh, sumado a eso, eh, habéis dicho casi todo lo importante, lo habéis dicho ya. Entonces, eh, sí que yo, yo quería a lo mejor focalizar un poco la, las, las ideas de. De, de cómo lo vemos y un poco remarcando algunas de las cuestiones que ha dicho el secretario general por lo que me ha comentado en la, en la inauguración pero, pero sí un poco eh, me gustaría resaltar algunos mensajes. ¿no? En primer lugar yo, yo creo que coincidimos yo creo que la presentación de Jesús ahora es muy esclarecedora también porque cuando ves eh, las cifras y, y que nosotros pues eh, estamos acostumbrados a manejar esas cifras con, como sabéis a través del observatorio y, y las venimos trabajando y las venimos eh, estudiando, eh, en el fondo reflejan, eh, reflejan una situación curiosa, ¿no? porque evidentemente a todo lo pasado reflejan, yo diría igual, eh, eh, reflejan que la historia de la política de vivienda en nuestro país, en el fondo, y vistos los resultados, como digo, es una historia de un fracaso. Y yo, yo quiero... Igual soy un poco duro, pero es un, yo creo que, que tenemos que, que... para resolver los problemas, primero identificarlos. Y, y reconocerlos, ¿no? Y yo creo que eh, el problema es que es un fracaso del que nos hemos dado cuenta, eh, como si nos hubiéramos despertado de un sueño, ¿no? Porque en el fondo es un fracaso, y me atrevería a añadirle un fracaso colectivo, porque eh, evidentemente, bajo un estímulo eh, público, como bien decía Jesús, y, y, y, y sostenido en el tiempo, se ha, se ha creado o se ha mantenido una, una concepción de la vivienda de la que, eh, digamos, nos hemos aprovechado como sociedad, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Yo creo que la, la sociedad, empezando por las administraciones de todos los niveles, eh, especialmente, lo decía Jesús, de las locales y, y con la mala gestión del urbanismo y con... Eh, mala por poner un adjetivo eh, suave, ¿no? Eh, y por la, esa, esa percepción del suelo eh, desde una perspectiva estrictamente mercantilista, etc. ¿no? Eh, las administraciones han abordado el problema, yo creo, que de una manera muy pendular. Eh, luego, los ciudadanos no, no nos engañemos. ¿no? Es decir, los, los ciudadanos somos los primeros que hemos especulado con la vivienda hemos especulado a todos los niveles de la sociedad, es decir, no estoy hablando solamente que han especulado los, los grandes propietarios, que, que, los fondos o no sé qué, Bueno, no, es que el, el, el pequeño propietario que compraba una vivienda social eh, la compraba para revenderla o la revendía con parte en negro, en fin, no, no vamos, eh, quiero decir, es, es muy importante yo creo que, que entendamos que hemos hemos seguido cavando el hoyo en el hoyo eh, cuando queríamos salir del agujero. ¿no? Y, y yo creo que es imprescindible eh, un cambio de paradigma. Y además, el problema que tenemos es que necesitamos un cambio de paradigma y, y eso no se consigue en, en dos días. ¿no? Y esto es una, una cosa en la que coincidiremos eh, todos también. Eh, yo creo que la vivienda además tiene una, tiene una cuestión... El, el, o la, la especial gravedad de esta situación y, y dentro de que eh, yo creo que evidentemente todo tiene... ¿Por qué vivíamos en un sueño del que yo decía que hemos despertado? Porque bueno, evidentemente la, la vivienda en propiedad también ha generado eh, ventajas y ha generado situaciones socioeconómicas eh, favorables para muchas familias, ha generado eh, que, que durante esta crisis evidentemente haya habido esa... esa, eh, eh, esa clara ese claro estrés en el mercado del alquiler, pero que también haya familias que han podido aguantar la situación por tener su vivienda en propiedad. Es decir, que no todo han sido, eh, evidentemente, eh, desventajas de, de esa política pendular. Pero claro, si de los aproximadamente entre 6 y 7 millones de viviendas protegidas que se han construido en España desde los años 50-60 eh, hasta ahora, eh, ahora nos encontramos con que los parques públicos de, de vivienda están, en el mejor de los casos, en 300.000, es decir, pues en ese, ese 1,5 más o menos, o no, no llegar al 2 que, que hablaba Jesús, ¿no? Eh, bueno, pues si algo se hubiera mantenido eh, como vivienda protegida y como vivienda de carácter público, eh, aunque la vivienda protegida, como decía Jesús, no siempre tiene por qué estar eh, gestionada por, los, por las administraciones, pues otro gallo nos habría cantado ¿no? en, este, en este momento que hemos sufrido. ¿no? Porque, claro, lo que nadie esperaba en 2004 no sé, ¿no? o, o era que hubiera eh, tormentas perfectas, ¿no? y es que las hay a veces. ¿no? Y entonces, claro, lo que se produce en los años de crisis económica, donde se junta eh, la propia crisis financiera, donde el sector inmobiliario, evidentemente, como sabéis, pues tiene un protagonismo, eh, se junta eh, con, eh, bueno, con, con también... Eh, una, una situación de, de parque público, como digo, absolutamente insuficiente. Se junta con que en las ciudades donde hay una mayor tensión eh, aparece el fenómeno de la vivienda turística y ya termina de reventar determinados eh, ámbitos de, de mercado. ¿no? Y, eh, bueno, pues toda esa conjunción de, de cosas que han pasado y que seguramente nadie pensaba que iban a pasar, también tenemos que ser eh, conscientes de eso, nos ha cogido absolutamente eh, eh, desprotegidos. ¿no? Eh, y tenemos que prepararnos para la siguiente. Algo, es algo muy parecido a lo que, a lo que estamos hablando ahora del, del COVID. ¿no? o sea Lo que no puede ocurrir es que vuelva otra vez otra situación como la que se ha producido ahora y, y estemos en las mismas circunstancias y que, de hecho, eh, se recuperaba, se recuperaba, o se recuperaba ahora veremos lo que pasa a partir de ahora, no pero se recuperaba la actividad económica y el problema de la vivienda persiste, ¿no? porque lógicamente se trata de un problema estructural que no, que no, que, que no tiene resortes rápidos para ser solucionados. ¿no? Eh, tiene, además decía, toda esta problemática tiene la, la, la componente en el ámbito de la vivienda de que la vivienda es mucho más que... Que una materia, ¿no? yo creo que es una materia de, de una transversalidad tal que, que afecta eh, a, a, evidentemente a, a ese derecho de, de morada, ¿no? afecta a, a la actividad económica, afecta a los espacios urbanos y a, y a la calidad de nuestro espacio construido y de nuestro y de nuestro hábitat afecta al medio ambiente es decir tiene tiene unas afecta al empleo hace hace unos cuantos meses venía una consultora eh, multinacional a, a vernos al ministerio una consultora de empleo eh, que habían llegado a, a, a la vivienda a través del empleo. Es decir, no, no hace falta un empleo para tener una vivienda, sino que muchas veces hace falta una vivienda para tener un empleo. ¿no? Y, y esa, esa situación estructural que tiene la vivienda en la sociedad, eh, yo creo que es uno de los aspectos que lo hace más crítico, ¿no? porque eh, si se tambalea el derecho a la vivienda, el derecho a un acceso a la vivienda, se tambalean muchos, muchas piezas de la, de la sociedad, ¿no? como tal cual la... Entendemos, desde luego, en una sociedad del bienestar como, como pretende ser la nuestra. ¿no? Eh, y, evidentemente, en esa, en esa complejidad y en esa transversalidad, estamos hablando, además, de dos cosas distintas que habéis comentado todos. ¿no? Una cosa es el acceso a la vivienda y el derecho a... a, a acceder a una vivienda, que parece lo básico, y lo segundo, una vivienda digna, ¿no? Y que eso, eh, eh, esa vivienda digna, eh, eh, ya no solamente estamos hablando de una situación de chabolismo o no solamente tenemos que hablar de una situación de, de infravivienda, que existe, lo sabemos, sino que, eh, que encima toda esta, toda esta situación de, de eh, como decía, estructural que tenemos en nuestro país de, de micropropietarios y que, por lo tanto, y además de micropropietarios, además, en viviendas colectivas, lo cual, hace mucho más complejo, o ha hecho mucho más complejo el mantenimiento, ha hecho mucho más complejo la conservación... Javier, pues ahora no... dos, dos minutos. Vale, ahora nos coloca en un problema adicional de, eh, de rehabilitación de ese parque. ¿no? Yo creo que, eh, ¿qué se le pide al Estado? No? Yo creo que, bueno, me habéis puesto deberes todos, o sea que eso os lo, os lo agradezco, pero tenemos que ser conscientes de que el Estado tiene una capacidad limitada. En cuanto a la regulación, evidentemente, la ley de vivienda va a ser una realidad, pero la ley de vivienda es un marco estatal. No podemos olvidar que la vivienda es una competencia exclusiva autonómica, que las comunidades autónomas eh, tienen que eh, asumir, al igual que el Estado, tienen que asumir eh, esa realidad de la vivienda como una materia crítica eh, y como una materia troncal de, de su gestión y de su política y de su financiación, evidentemente, empezando por esa seguramente, y no considerar que el plan estatal de vivienda es el núcleo troncal de su financiación, como se establece casi en, de una manera generalizada, con honrosas excepciones, ¿eh? pero como se hace de una manera demasiado generalizada o demasiado eh, eh, existente en algunas comunidades autónomas, sino que tienen que entender que, la, el, el, de hecho, el Estado lo que tendría que hacer es contrapesar aquellas situaciones de desequilibrio que se producen en el, en el territorio, justamente lo contrario de lo que se produce con el plan estatal, que en el fondo el plan estatal tienen la necesidad de establecer un reparto que no tiene que ver con la situación de la vivienda en cada territorio, sino que tiene que ver con factores de, de proporción y con un reparto de financiación, que ya sabemos que eso no suele siempre tener que ver con la materia específica, sino que tiene muchas componentes muy complejas y, y de las que es muy difícil llegar a un acuerdo. Tenemos que, por lo tanto, para conseguir, y voy, y voy terminando, para conseguir solucionar un problema que es evidentemente estructural, eh, tenemos que tomar medidas... A, medio-largo plazo, que no nos van a solucionar el problema corto, eh, pero que nos tienen que meter en una dinámica distinta, nos tienen que meter en un cambio de paradigma de, de la concepción de la vivienda en, en nuestro país. Tenemos que ser absolutamente conscientes de que, con fondos públicos, no vamos a conseguir llegar a los niveles de los países de nuestro entorno, del parque público que tiene, como decía Jesús, eh, de Francia, o que tienen eh, Austria, por supuesto, o que tienen otros países de, de, nuestro, de nuestro entorno. Eh, y que, por lo tanto, necesitamos establecer un marco desde el Estado, que eso es lo que sí podemos hacer desde el Estado hasta un cierto punto, un marco tanto regulatorio como de financiación como de fiscalidad que permita que, eh, que se alineen los astros para que eh, salgamos de esta situación lo antes posible. ¿Entre tanto qué? Entre tanto tenemos que tomar medidas coyunturales. Evidentemente, la ley de vivienda es una ley necesaria porque el Estado tiene que legislar, hay muchas leyes de vivienda, casi todas las comunidades autónomas tienen ley de vivienda. ¿no? Eh, el, el problema no es, eh, el, eh, digamos, eh, la ley de vivienda, el problema es la implementación luego de medidas reales, ¿no? de todas las que habéis dicho hasta ahora. Eh, tenemos una posibilidad también nosotros, eso sí que, que Javier, he de, vamos, ter sí, vamos terminar, de, de información. Y de liderazgo estratégico. Es decir, eh, creemos, ten, desde el Estado tenemos que por lo menos establecer una estrategia de vivienda y un, y un eh, liderazgo en el buen sentido. Es decir, no se trata de un liderazgo de, de pastoreo, pero es verdad que muchas veces las comunidades autónomas, y si les pasa a las entidades locales, las, todas aquellas eh, administraciones que tienen la gestión diaria tienen mucho menos tiempo para pensar, y eso es una realidad, nos pasa a nosotros en las materias que son estrictamente nuestras, ¿no? y por eso tenemos que, que echar una mano en eso. Y tenemos que conseguir, y yo, eh, ahora estamos en este panel en el que probablemente todos tenéis una forma de pensar similar, pero mi experiencia en los últimos años de todos los foros donde, ocurra, donde acudo es que los temas focales están eh, absolutamente identificados y están muy compartidos. La, eh, el diagnóstico está muy compartido y las soluciones a medio largo plazo están muy compartidas. Y ya te voy a terminar eh, diciendo, eh, el tema eh, los temas ahora tenemos que implementarlos. La regulación de los precios. ¿no? El problema no es si hay que hacer regulación de precios, como dice, decía Jesús, que regulación de precios ha habido siempre, la hay ya. Es decir, ya hay un IPC máximo, hay unos plazos máximos de contratos, ya hay regulaciones ¿no? específicas. Eh, la, la cuestión es cómo para ser eficaz. O sea, es decir, la regulación de precios tiene que ser eficaz, como decía Jesús, en una situación determinada, en un tiempo determinado, en un espacio determinado. Pero no es el problema, es un parche. La regulación de los precios es un parche que, si se utiliza, será otra vez la significación de un fracaso. Es decir, que la regulación de los precios tendrá que ser eh, aquello, aquel salvavidas que, eh, si se da otra tormenta perfecta y no hemos hecho los deberes entrar en funcionamiento, pero será un fracaso. No nos olvidemos de esto. Tenemos que tomar las medidas de medio y largo plazo para que esto funcione y tenemos que conseguir hacer un pacto de Estado, de ley, de, de, de materia de vivienda, no solamente eh, político, sino también administrativo y de sectores. Y me quedo. Muchas gracias, Javier. Y perdona por, <ríe> por las prisas. Bueno, y para terminar este panel, tenemos otra vez con nosotros a Patricia de Zunatea, y siempre digo mal apellido a Patricia, tantos años. Bueno, ya se ha presentado, la hemos presentado al principio, y bueno, es una vieja conocida de todos y todas, no por la edad, ¿eh, Patricia? También. <risas> Tenemos la misma. Y bueno, y nos va a hablar también, o profundizar un poco más en lo que ha dicho al principio. Sí, bueno, pues buenas, buenos días de nuevo. Nuevamente agradecer la, la invitación a, a EAPN, no voy a alargarme mucho en estos preliminares y, y bueno, voy a entrar un poco a, a lo que es la, la, el título ¿no? de, la, de, la, de la mesa, que es, clave para luchar contra la exclusión residencial de las familias vulnerables. Eh, obviamente, como ya decía, y parto de algunas cuestiones que ya he comentado para luego avanzar en la presentación, pues esta temática de la vivienda está estrechamente vinculada con los objetivos de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales. Eh, eh, como decía al principio la política de vivienda es una de las más relevantes políticas sociales, creo además que ha condicionado el bienestar de la población de una manera determinante, no podemos, se hablaba de, de la historia de un fracaso, ¿no? de, de la política de vivienda como historia de un fracaso, creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero no podemos perder de vista que el origen de la crisis financiera de 2008 fue la vivienda. Y ahí está, ese fue el origen. Y eh, salimos de la crisis, entre comillas, todo dicho, sin haber resuelto de una manera adecuada el tema de la, de la vivienda. Yo la sensación que tengo, y en este caso no tanto como directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, que es una cosa bastante reciente, sino como directora de unos servicios sociales municipales, creo que la situación no solamente no mejoró, sino que se agravó muchísimo. Es decir, eh, era el, el, el muro contra el que siempre chocaba cualquier proceso, cualquier acompañamiento, cualquier eh, apoyo que desde los servicios sociales municipales, en este caso, se pudieran, se pudieran prestar. Con lo cual ya era uno de los principales problemas sociales de las familias antes de esta última crisis. Como decía antes, la crisis ha puesto en evidencia de una manera muy clara eh, eh, la centralidad de la vivienda, la centralidad de la vivienda, como espacio de protección ante un posible contagio, como espacio de desarrollo personal, como espacio básico de ejercicio de derechos, como espacio de cuidados eh, de, incluso. ¿no? Creo que eh, en el fondo también del problema que ha habido con las residencias de mayores, por ejemplo, durante la crisis, está qué modelo de cuidados de larga duración queremos. Y volvemos otra vez al tema de la vivienda. La gente quiere vivir en su casa con los apoyos que sean necesarios. Es decir, que reiteradamente y de forma circular volvemos, volvemos siempre al tema de la vivienda. Estoy de acuerdo que a pesar de que se puedan tomar medidas coyunturales, de acuerdo con el anterior ponente, ¿no? el director general de vivienda, eh, a pesar de que queramos poner y necesitemos poner y sea urgente poner medidas coyunturales para ir paliando distintas situaciones, en el fondo lo que tenemos que empezar a plantearnos de una manera ya definitiva es que soluciones estructurales empezamos a dar para que antes o después, a lo mejor tardamos mucho, pero es que si no empezamos, seguramente no lleguemos nunca a tener una política de vivienda adecuada. ¿Qué aprendizajes yo creo que hemos hecho tras estas crisis, tanto la de 2008 como sobre todo esta última? Pues obviamente el valor de los cuidados, los cuidados que se prestan en, en, en, de una manera muy básica en un entorno familiar que está asociado a un hogar, no solamente a un edificio en el que una familia vive, sino a las relaciones, a las interrelaciones y a los cuidados que ahí se producen, ¿no? hemos, Yo creo que ha quedado muy evidente también la necesidad que tenemos de afrontar los problemas sociales con un enfoque de derechos, es decir, no, hemos, se han, han quedado muy evidentes la, la, eh, los derechos que no estaban garantizados, ¿no? entre ellos el de, el de la vivienda. Eh, también ha quedado en evidencia eh, las consecuencias ante una situación tan grave como la que estamos viviendo o estamos terminando de vivir, la importancia que tiene el no, no tener esas eh, soluciones estructurales a, a, a determinados problemas. ¿no? Entonces, te obliga a dar respuestas puntuales, pero que tienen que tener vocación de convertirse en políticas públicas, porque es verdad que todas las políticas públicas interrelacionadas suman, pero si falla cualquiera de ellas... También todo resta. Eh, es decir, eh, desde luego mi experiencia también desde los servicios sociales municipales es que si, si otros, otras partes de los sistemas de protección, otros sistemas de protección no cumplen con su función básica, los servicios sociales no pueden atenderlo porque hay una, un déficit estructural de, de, de acceso a la vivienda en este caso. Eh, obviamente, la defensa de lo público, de la garantía de, de derecho público, de. de, de eh, no necesariamente únicamente prestado por, por, por los servicios públicos, sino también por entidades colaboradoras, pero esa defensa de lo público como garantía de derechos para los ciudadanos yo creo que también ha quedado en evidencia. La importancia de lo comunitario, de la iniciativa ciudadana, de los espacios de apoyo que han surgido y se han generado también en torno al tema de la vivienda. Otro aspecto que yo creo que es fundamental es la necesidad de reformular cómo venimos haciendo las cosas. Creo que que eh, esta idea de seguir con, con inercias de atención e ir poniendo parches, y aquí soy totalmente de acuerdo con el director general de vivienda, ¿no? eh, los parches que pongamos son fracasos de las políticas públicas, entonces tenemos que ir mirando un poco a medio y largo plazo para evitar que en algún momento tengamos que, tengamos que tomar determinadas medidas. ¿no? La integralidad y la transversalidad, que comentaba yo también esta mañana, que creo que es clara, tanto en lo vertical, es decir, la colaboración, imprescindible, <ríe> perdón, entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales es fundamental, efectivamente a veces los ciudadanos que no tienen por qué conocer en profundidad cuáles son las competencias de cada institución disparan eh, sus quejas a todos los lados, igual una competencia autonómica pues van a los servicios sociales municipales a protestar y realmente entienden a veces con dificultad que desde allí no se puede hacer nada, entonces que esto no, o sea, que los ciudadanos no tengan que verse en este, en este embrollo pasa porque las administraciones públicas nos terminemos por coordinar bien, cosa que es bastante complicado, pero que tiene que estar ahí en el horizonte como un reto, como en horizontal entre distintos departamentos administrativos, con las entidades del tercer sector, con otro tipo de, de agentes sociales, ¿no? Porque los problemas complejos requieren soluciones complejas y los problemas sociales requieren políticas transversales y, y yo cada vez lo tengo más claro ¿no? hace falta inversión hace falta recursos pero también está claro y lo decía el director general de vivienda que los recursos son limitados y entonces obviamente tenemos que aspirar a hacer cada vez una mayor inversión pero también tenemos que aspirar y yo creo que no es pequeña la aspiración a ser cada vez más eficaces y sobre todo más eficientes en las cosas que hacemos y replantear las cosas también desde la, desde la eficiencia ¿no? con lo cual estamos ante una ventana de oportunidad yo Creo en la política como, como transformación para mejorar la vida de las personas y creo que tenemos que ponernos a trabajar en esa, en esa dirección hacia ese cambio de modelo, ese cambio de paradigma, que no por lejano o no por dificultoso pues tenemos que renunciar a él. ¿no? ¿Qué instrumentos desde, desde, bueno, desde el Ministerio de Derechos Sociales, de Agenda 2030 y desde la Secretaría de Estado de Derechos Sociales se están poniendo a marcha Por una parte, creo que un instrumento básico es el sistema público de servicios sociales de atención primaria. En este sentido, pues la Administración General del Estado colabora en cofinanciar eh, las prestaciones básicas de servicios sociales para intentar garantizar la universalidad, intentar garantizar unas prestaciones mínimas comunes, que creo que todavía tienen mucho margen de, de, de, eh, de mejora ¿no? y, de, y de profundización. Creo que los servicios sociales de atención primaria han estado progresivamente debilitados en los últimos tiempos, han incrementado su demanda muchísimo lo digo por propia experiencia, han disminuido sus recursos muchísimo también, con lo cual pues, se han visto abocados a una función que realmente no es la función para la que fueron diseñados. No es simplemente paliar las consecuencias más graves de la crisis que también, sino acompañar en procesos eh, tanto personales, familiares como comunitarios a, distintas, eh, a las necesidades sociales de una determinada población. Con lo cual necesitamos reforzar y replantear estos servicios sociales básicos para que recuperen ese liderazgo en la implementación de las políticas públicas y sean de verdad garantía de, de derechos. Y aquí también intervenimos con el aspecto de la vivienda. Los servicios sociales as están asumiendo déficits de otros sistemas de protección, como decía al principio. Y creo que hace falta una corresponsabilidad colectiva, es decir, que los departamentos de empleo asuman sus competencias en materia de empleo que los departamentos de vivienda asuman y, y, y sumen en, en, la, en el ofrecimiento de, de, de soluciones en el tema de vivienda, exactamente igual con todo el resto de la educación, la sanidad, eh, y que los servicios sociales, de alguna manera, puedan eh, trabajar desde esa transversalidad, pero no asumiendo, como ha pasado, yo creo, en los últimos tiempos, eh, esos déficits que otros sistemas de protección estaban, estaban eh, teniendo. ¿no? Por poner un ejemplo, os puedo decir, también en mi experiencia pasada de servicios sociales de atención primaria, pues por ejemplo, en el municipio en el que yo trabajaba, las ayudas económicas de emergencia, entre el 80 y el 85% en los últimos cuatro años se destinaban a la vivienda. Es decir, se destinaban este, estos recursos a eh, suplir deudas que las familias eh, asumían relacionadas con la vivienda, pagar deudas relacionadas con los suministros de la vivienda... En fin, todo tipo de aspectos relacionados con ello. Hacer reformas para que la vivienda fuera habitable, etcétera, etcétera. ¿No? Lo cual dice bastante de esta descompensación seguramente de, de las necesidades. Con lo cual, un instrumento en el que creo que tenemos que profundizar es el en garantizar eh, esta función básica del sistema público de servicios sociales. Un segundo instrumento, del que también he mencionado esta mañana, es... Eh, la definición de estrategias, en, en este caso concreto la estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social que está aprobada desde el 2019 y que va a durar hasta 2023, que estamos, como decía al principio esta mañana, en, la, en el momento de impulsar la, el plan operativo de, correspondiente a 2020, que además es un espacio privilegiado de colaboración con el tercer sector y otros departamentos de la Administración General del Estado, con lo cual pues es un espacio de colaboración multilateral, creo, muy interesante. Eh, es verdad que las estrategias, eh, para que sean positivas, tienen que estar bien implementadas y eso supone eh, avanzar en, en objetivos concretos y yo creo que ese es un poco el reto que tenemos por delante, pero también es verdad que sin marcos estratégicos no podemos avanzar o no vamos avanzando en la adecuada dirección, con lo cual yo le doy mucha importancia a estos documentos que a veces documentos me refiero, porque están ahí, están escritos, eh, a veces tienen dificultad de cumplimiento. Dos, ¿Dos minutos. Dos minutos, sí. Vale, vale, voy a intentarlo. <risa> eh, pero que decía que, que, que plantean objetivos a veces muy ambiciosos y que en la práctica luego tiene dificultades de implementación, pero sirven, son hojas de ruta a las que eh, agarrarnos, a las que, eh, en las que avanzar y en las que exigir también ¿no? desde eh, los sectores sociales. Eh, en, la, en la estrategia hay una serie de medidas que tienen que ver con la vivienda, promover medidas que reduzcan el sinhogarismo y faciliten acceso a la vivienda de personas sin hogar, atender a personas y familias, especialmente aquellas con menores a cargo que se encuentran en situación de desahucio o lanzamiento de, de su vivienda habitual, garantizar suministros, promover ayudas de alquiler, impulsar un parque de vivienda social, es decir, que hay, hay mucho, mucho, muchos ámbitos de trabajo que, en los que podemos profundizar. Un segundo ámbito, pues, tiene que ver con, o sea, perdón, un tercer ámbito, un tercer instrumento, eh, otros esfuerzos que la Administración General del Estado eh, eh, y, en este caso la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, en el ámbito de sus competencias desarrolla, como es, por ejemplo, la Estrategia eh, Estatal eh, de Personas sin Hogar, que hay también una serie de medidas que están relacionadas con la vivienda y sobre todo con el impulso de medidas relacionadas con la vivienda que planteen ese cambio de paradigma, ¿no? esa diferente mirada hacia las personas que es necesario que, que tomemos. También apoyo a personas que se encuentran en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual y en ese sentido pues está el Real Decreto 7-2019 de 1 de marzo de medidas urgentes en eh, materia de vivienda y alquiler. Que recoge la participación de los servicios sociales en procedimientos judiciales en los que se acuerde el lanzamiento, cosa que desde el punto de vista del procedimiento es muy interesante, pero desde el punto de vista de qué recurso, qué alternativa se da a esa familia es muy complicado, porque desde los servicios sociales eh, eh, a veces nos dirigíamos a los juzgados diciendo, esta familia está en una situación... Eh, de exclusión residencial, el desahucio va a agravar su situación social eh, y entonces nos decía el juez, pues denle una vivienda y decíamos, ¿qué vivienda? Si no tenemos, ¿no? Es decir, que eso también hay que, hay que, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y en ese sentido también, desde abril de 2019, los Ministerios de Justicia y Derechos Sociales y Agenda 2030, pues estamos realizando un trabajo de colaboración para facilitar ese conocimiento mutuo, ese contacto entre los organismos jurisdiccionales y los servicios sociales de atención primaria. También la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que hay medidas que no voy a, que no voy a eh, enumerar, pero que, bueno, pues que son conocidas por, por todos y por todas. Mm, todo este tipo de, de medidas, somos conscientes de las dificultades que genera la implementación. ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando de forma coordinada para hacer esos procesos más eficaces y más eficientes y para que lleguen al mayor número de personas posibles, que creo que ese es el reto. ¿no? Es decir, la legislación, estoy de acuerdo con el secretario general de Vivienda esta mañana, que hablaba de la importancia del BOE. Y es verdad, los marcos normativos son fundamentales. Cuando no existen, eh, empezamos todos a, a, a desbarrar, ¿no? A, a, a no saber a qué atenernos, a no tener una referencia clara y casi casi a inventar modelos diferentes que dan lugar luego pues, a unas diferencias eh, muy importantes, con lo cual es muy importante eso. Pero también es muy importante poner el foco en la, en la implementación. Pasa que la implementación, como ya se ha dicho, corresponde a comunidades autónomas, corporaciones locales, que también deben involucrarse en este tipo de, de medidas. ¿no? Durante la crisis del COVID pues, se han puesto en marcha, ha habido un importantísimo esfuerzo por parte de la Administración General del Estado en poner en marcha, en implementar medidas que palíen o que amortiguaran eh, la situación gravísima en la que se veían. Eh, eh, abocadas numerosas, numerosas familias. ¿no? Y ahí, pues desde medidas concretas de moratoria, suspensiones de desahucios, ayudas directas, modificaciones del plan estatal de vivienda, como ya se ha dicho, fondos adicionales de 600 millones, 300 para las comunidades autónomas, 300 que los ayuntamientos podían disfrutar de su superávit para eh, temas sociales, en el que, por supuesto, estaba incluida en, en la vivienda, documento de recomendaciones, aprobación. Eh, urgente prácticamente del ingreso mínimo vital como una herramienta básica de, de, de, bueno, pues de garantía de rentas para que las familias pudieran abordar estas cuestiones. Y ya acabo, Lola, un minutillo nada más. ¿Qué conclusiones mmm, puedo mmm, enumerar o esbozar relacionadas con todo lo anteriormente dicho? Primero, la ambición en las políticas. Creo que... Eh, la, la crisis que acabamos de vivir es, ha sido de tal envergadura y ha puesto en evidencia eh, un montón de carencias eh, de los sistemas de protección de forma que no nos podemos conformar con esa antigua normalidad. Es decir, que yo creo que ya se ha hablado, ha hablado esta mañana el secretario general de Vivienda, acaba de hablar el director general también, de cómo tenemos que trabajar en medidas estructurales y creo que ahí eh, eh, eso es una, un aspecto muy importante que tenemos que, en el que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar también, por otro lado, a pesar de, de o, o además, de en, esas, en esos marcos normativos, etcétera, en posibilidades reales de alojamiento. Porque si no, es difícil implementar. ¿no? Con acompañamiento social, si las situaciones lo requieren, pero tenemos que trabajar en que las personas tengan una vivienda accesible, asequible, eh, que pasa por que haya un parque de vivienda social, que pasa por que haya proyectos que faciliten el acceso, pero también el mantenimiento en la vivienda, eh, desde muchos puntos de vista, social, pero también económico y de garantía de, de sostenibilidad de, una de que una familia pueda sostener el gasto relacionado con la vivienda, etc. ¿No? Tenemos que terminar de completar procesos de realojo y hay situaciones de, de, de exclusión residencial grave que, que conjuntamente, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista de la vivienda y seguramente desde otros, ahí entra la educación, la salud, etc., pues tenemos que ser capaces de erradicar y ofrecer alternativas a estas personas, a estas familias. Tenemos que reactivar también conjuntamente procesos de rehabilitación y reconstrucción de entornos que tienen una parte muy vinculada a la vivienda y tiene otra parte de desarrollo, de, de, de desarrollo colectivo, ¿no? de, de, de desarrollo comunitario, que seguramente corresponde más a, a los servicios sociales, pero eh, esa reconstrucción de entornos de barrios degradados yo creo que es muy evidente eh, eh, la capacidad de cohesión o de todo lo contrario que tiene un buen diseño de un barrio, una buena rehabilitación, el pensar en que las zonas urbanas sean vivibles para todas las personas que allí, que allí, vive, que allí habitan, ¿no? Para ello es importantísima la transversalidad en las políticas, la cooperación, la coordinación, las sinergias. Hay que incorporar a las personas más vulnerables en los planes generalistas, del tipo que sea, en el de la vivienda también, pero también hacer actuaciones específicas cuando se requiera, porque a veces se parte de una situación tan diferente que necesitamos pensar en, eh, en, en equilibrar las oportunidades ¿no? o equilibrar la realidad de la que las personas parten. Tenemos que repensar las bases y tenemos que pensar en términos de cambios de paradigma en muchos aspectos. Tenemos que reforzar, el, como decía, el sistema público de servicios sociales de atención primaria, centrar su trabajo y focalizar en el acompañamiento, evitar que las respuestas a la vivienda también se den desde ahí, cuando realmente no tenemos elementos ni tenemos posibilidades reales a veces de, de paliar este tipo de situaciones, de fomentar ese liderazgo y gobernanza de procesos, eh, de dotar de recursos y de garantizar unos mínimos a nivel estatal que puedan eh, ampliarse, mejorarse o adaptarse a nivel autonómico local. Y por eso también decía esta mañana, el replanteamiento de una regulación estatal, también una norma estatal que nos permita dar esa, esa visión general. ¿no? Y todo esto como complemento de, otro, de otros sistemas de protección. Y luego, por último, pues obviamente no renunciar, sino profundizar en el trabajo conjunto con las entidades del tercer sector, que aportáis visión de la realidad, experiencia y conocimiento, no solamente sobre la realidad social, sino sobre metodologías de atención, innovación y mirada crítica, que a veces las administraciones públicas, no, no también la tenemos, ¿eh? por supuesto, pero cuando estás imbuido en una serie de dinámicas y estás constreñido a veces por procedimientos y por procesos, de administ, de administrativos pues a veces está muy bien que desde esa mirada crítica pues en esa colaboración se pueda complementar la visión con otro tipo de, de mirada. Pues por mi parte nada más, muchas gracias por vuestra atención y no sé si habrá turnos de preguntas y sí, Patricia, Muchas gracias Patricia Sí, tenemos ahora eh, algunas preguntas ¿eh? que os voy a, a leer que se han ido lanzando al chat mientras que estabais interviniendo la primera, es para... a ver, la primera es de Julio Méndez, de Provivienda, pregunta a Javier Martín. Primero, si el acceso a la vivienda es un derecho constitucional, ¿cómo es que no se ha trabajado más a nivel político en la construcción de vivienda social, facilitando de esta manera el acceso a ellas a los colectivos más vulnerables? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, hay países que en materia de vivienda tienen modelos de oferta de vivienda pública que están funcionando muy bien. ¿Por qué no miramos hacia esos países para saber cuál es realmente la solución a todo este problema, todo esto a nivel político? Sí, bueno, eh, respecto a por qué no se ha trabajado más, yo, a ver, yo igual de, mi, de, mi, de lo que he dicho, eh, igual se deriva que no se ha trabajado. Yo creo que se ha trabajado. El problema es que, eh, como decía, se ha trabajado de una manera muy pendular hacia un modelo específico y, y yo creo que se ha, se ha dejado claramente una, una, una visión más, eh, digamos, eh, inclinada hacia el aspecto social de, de, de la vivienda, que es lo que yo creo que debería, debería haberse hecho. ¿no? Eh, evidentemente que yo ya lo he dicho, o sea, creo que hay que cambiar el paradigma, no se trata de de trabajar más o menos sino yo creo que de trabajar diferente por un lado y por supuesto que hay que mirar otros modelos pero también no podemos olvidar que este problema que tenemos en España tampoco es un problema aislado en el universo. Es decir, que los, los países de nuestro entorno tienen eh, también, o, o muchos de los países de nuestro entorno, tienen graves problemas de vivienda, también graves problemas focalizados, es verdad, en determinadas ciudades, mayoritariamente, en determinados eh, lugares, pero no es un problema único. Es decir, que ese fracaso del que hablaba yo al principio, me parece que es un fracaso que se pueden atribuir unos cuantos países de nuestro entorno eh, socioeconómico. ¿eh? O sea, que, que no, no me parece que sea una, una excepción. Y evidentemente estamos model, mirando modelos de los que, que, que hay en otros sitios y uno de los que, como sabéis, estamos eh, tratando de, de trabajar eh, es el, el tema del, del de derecho de superficie eh, para, para alquiler asequible, que, que funciona en algunos países y que, y que desde luego, eh, es una de las oportunidades que, que vemos para que no el, el sector privado, en, en términos amplios, pero yo creo que es muy importante que el tercer sector entre aquí. Es decir es muy importante que haya un, un parque de vivienda asequible gestionado por el tercer sector. Me parece que es, que es esencial eh, porque es el que va a garantizar un determinado modelo de, de, de vivienda eh, social. ¿no? Y, y además que complemente la financiación que nosotros como, como Estado eh, o como administraciones en general eh, nos va a faltar para poderlo meter con la suficiente velocidad. ¿no? Y, y sí, sí que estamos en esa mirando lo que pasa a nuestro alrededor, también fiscalmente, también financieramente, en cuanto a modelos no solamente de, de ayudas directas, sino también de, eh, de préstamos, de avales, etcétera. O sea, hay que, hay que complementar, yo creo que en, en este problema no hay una varita mágica y no hay, un, no hay una única solución. Creo que tenemos que, que hacer todo un marco de, de, de soluciones en cada, en cada ámbito eh, que, que, hagan, que hagan de palanca para, para, como digo, dar un cambio importante, ¿no? Muy bien, gracias, Javier. Eh, pero continuamos contigo. ¿eh? Sí. Marieta Andrés, de Fundación Secretaria de Gitano, te pregunta, ¿cuáles son las propuestas concretas, estructurales que contempla tu ministerio para afrontar los problemas de exclusión residencial grave? Que ¿Existe? ¿Están evaluando el problema, eh, perdón, el actual plan de vivienda? Y si es así, ¿cuál es su valoración? Eh... Vamos a ver, el, el, decía que uno de los problemas de que tiene el plan de vivienda y, y que es que es un marco también en el que cada comunidad autónoma debe priorizar y debe focalizar cuáles son sus, sus prioridades. Es decir, que el, marco, el plan estatal tiene eh, muchos programas, como sabéis ahora vamos a, a, no sé si lo ha dicho el, el secretario general en la, en la institución, pero vamos a dividir en un plan de, estatal de vivienda y un plan de rehabilitación, ahora mismo están todos los programas conjuntos en el mismo plan, eh, pero sí que es verdad que cada comunidad autónoma hasta ahora ha decidido qué ha dedicado al programa de ayudas al alquiler, qué ha dedicado al programa de rehabilitación energética, qué ha dedicado al programa de, de, de desahuciados, ¿no? por ejemplo. Sabéis que hemos implementado eh, recientemente eh, una medida que, que, por otro lado, eh, digamos que se ha disparado con esta cuestión de, del COVID, pero que ya teníamos... Eh, eh, previsto introducir como modificación del plan, que es ese, eh, ese, ese programa de, para colectivos vulnerables genéricos, aunque se citen determinados, ¿no? Se cita la violencia de género, se cita los desahuciados, se cita el sinogarismo, pero es verdad que, que pretende ser un paraguas que, que, que abarque, lo te hablábamos con otro con, con ministerio sobre el tema de la trata, ¿no? Pues que abarque todas aquellas situaciones de extrema vulnerabilidad que se producen y que se puedan, eh, digamos, solucionar de una manera rápida y eficaz por, la, por las comunidades autónomas correspondientes, ¿no? Pero eh, sí creemos que eso eh, es un... O sea, la evaluación que de hecho hacemos es, evidentemente, necesitamos más financiación, necesitamos más dinero y segundo, necesitamos que las comunidades autónomas hagan mayor aportación en general también de su parte para poder complementar lo que nosotros ponemos y tercero, creemos que el plan estatal demasiado a menudo se está convirtiendo en, en un apagar fuegos. ¿no? Y, y, eh, y, y bueno, creemos que es un instrumento imprescindible y es un instrumento que tiene que seguir funcionando y tiene que mejorarse mucho. Para eso vamos a contar no solamente con las comunidades autónomas, sino también con, con todos los demás agentes del sector que, que conocéis cuál es la problemática en profundidad en cada, en cada sitio. Y... y por descontado, de todos los ministerios. Esto es un plan del Estado, no es un plan solamente de, de nuestro ministerio. Eh, pero, pero evidentemente eh, creemos que hay muchas cosas por mejorar, no solamente por, por la parte de concepción del plan, sino probablemente por la, la aplicación que se ha tenido que hacer Generalmente por razones de necesidad, es decir, lo más fácil y lo más directo para solucionar un problema es dedicar el dinero al plan, no a la promoción de vivienda en alquiler, sino a la ayuda directa para el alquiler, porque el problema eh, lo tienes en el ciudadano que ahora mismo no puede acceder a una vivienda. ¿no? Pero es verdad que eso no es lo estructural, lo estructural es el, la promoción de vivienda en alquiler. En esto eh, yo creo que tenemos que ser todas las administraciones lo suficientemente eh, corresponsables como para, como para que entre todos no solamente tengamos un marco adecuado, sino que lo hagamos de verdad eficaz y eficiente, como bien decía Patricia. ¿no? Continuamos con Javier. Carolina Fernández, de Fundación Secretaria de Gitano, quiere quiere saber el papel que juegan y pueden jugar los fondos europeos como FEDER. ¿Cómo se van a incorporar y tener en cuenta estos recursos que suponen una oportunidad para el acceso a la vivienda en el próximo periodo de programación 2021-2027? Sí, bueno, estamos viendo a ver efectivamente cómo vienen exactamente diseñados esos fondos. En general, eh, los fondos FEDER, como sabéis, eh, han, han sido son un fondo de, de, digamos de, de reequilibrio territorial ¿no? y, y por lo tanto eh, también tienen esa problemática, que, que no se pueden aplicar eh, en todos los territorios de la misma manera o de la manera que, nos, que queremos, sino, sino en aquellos territorios que tienen un, un mayor desequilibrio. ¿no? Pero, pero sí que creemos que son una gran oportunidad para alinear política de vivienda con políticas urbanas y, y con políticas de rehabilitación. Ahí, eh, y por otro lado, perdonar, con políticas de reordenación del territorio, es decir, del tema de, del eh, reto demográfico y de, y de, la, de la España vaciada. ¿no? Me parece que ahora es una oportunidad, lo decía Patricia antes, yo creo que yo, yo soy también de. de la forma de pensar que hay que aprovechar estas circunstancias para, para pegar un golpe de, de timón y tratar de eh, corregir lo que no se estaba haciendo del todo bien. Y yo creo que la alineación de todas esas materias, por ejemplo, aprovechando los, los fondos FEDER y aprovechando a que, las, eh, lo que lo que venían siendo hasta ahora las estrategias de desarrollo urbano sostenible sean eh, realmente estrategias que obedezcan a los objetivos y a los criterios de la Agenda Urbana Española, entre los que evidentemente está la vivienda, ¿no? Eh, y tengan una capacidad mucho más integradora de, de, de todo lo que afecta no solo a la vivienda, sino como digo, al territorio, a la rehabilitación, a, a la despoblación. Yo creo que es una oportunidad buenísima para, para alinear eso con, eh, con los fondos europeos y aprovechar los, los recursos que vengan de Europa, sin duda. Gracias, Javier. Otra pregunta más y la última porque... ¿Me oís? Que no sé qué ha pasado. Sí, sí. Vale. Otra pregunta más, esta vez de Maite Andrés, de Secretario Gitano, a Patricia. Si puede explicar, Patricia, un poco más cómo ve la continuidad de la estrategia de personas sin hogar que tenga en cuenta las distintas problemáticas de exclusión grave, como el chabolismo, etc. Eh, bueno, como decía, la, la estrategia de personas sin hogar en este momento está en fase de evaluación, la, lo que ha sido toda la... La estrategia desde 2015 hasta 2020 y tendremos que ver cuáles son los resultados para enfocar eh, la evolución de lo que ha sido la estrategia en el futuro e eh, incorporar todos estos aprendizajes que hemos hecho durante, durante, eh, durante estas crisis, ¿no? durante los coletazos o los eh, de la anterior crisis y los, y los que hemos sufrido ahora. Yo creo que el abordaje de vivienda tiene que ser un abordaje integral. Eh, tiene que ser un abordaje, obviamente, que, que afronte todas las situaciones que están contempladas en el, en el referencial etos, eh, pero también soy firme defensora de que las, eh, de que las, eh, los, las problemáticas específicas necesitan abordajes específicos. Entonces, eh, es verdad que el sinogarismo lo abarca todo, pero precisamente porque lo abarca todo, si hacemos una mirada extensiva de todo lo que supone el, el problema de la exclusión residencial, tendríamos prácticamente casi el 100% de las situaciones de vulnerabilidad social recogidas ahí, porque más en los últimos tiempos en que la vivienda ha venido a agravar de alguna manera las, las circunstancias de, eh, de exclusión y de vulnerabilidad de las familias. Y necesitamos también abordar, porque no es lo mismo un entorno segregado de familias gitanas que llevan eh, 30 años o 40 años viviendo en un, en un entorno de, un, eh, de exclusión y en unas condiciones muy lamentables que el de una persona sin hogar que no tiene acceso a una vivienda y que tiene otras características etcétera, ¿no? Con lo cual, yo desde luego soy partidaria de visiones globales, respuestas globales pero también miradas específicas para que al final esas soluciones globales lleguen de una manera efectiva a cada uno de los, de los colectivos En cualquier caso, la estrategia de sin hogarismo está por, está por lanzarse de una, manera, eh, de una manera clara en este momento Esperaremos a los resultados y luego tendremos que definir cuál es el, cuál es el enfoque. Pero, obviamente, eh, eh, la exclusión residencial eh, abarca todos esos esas cuatro ámbitos que antes ha mencionado Maite en su exposición y creo que, obviamente, tenemos la responsabilidad de abordar y de dar respuesta a cada uno de ellos. Muchas gracias, Patricia. Y, bueno, vamos a dar ya... Pues vamos a concluir ya en la jornada, son las 13.06, nos pasamos unos cuantos minutos. Creo que bueno, ha sido muy interesante. Yo, sobre todo, dar las gracias a todas las personas que habéis participado y, por supuesto, a todas las personas que, que han intervenido: bueno, a Carlos, el presidente, a Patricia, a David Lucas, a Francina, que también está, a Andrea, a Sonia, a Maite, a Jesús, a Javier y, y otra vez a Patricia, al final. Bueno, daros las gracias y, y sobre todo muy especialmente mi agradecimiento, como también comentaba Carlos al principio, al grupo de vivienda de, de la EAPN en España, que creo que ha hecho un trabajo extraordinario con este informe El derecho a una vida adecuada y digna, que yo creo que el nombre está adecuada y digna, está muy bien. Yo destacaría, bueno, sobre todo de esta jornada, me voy con un optimismo teórico de momento, porque ya veremos luego si es práctico, Creo que ha sido súper importante escuchar al secretario general, súper alineado también con todo lo que la EAPN y el Grupo de Vivienda estamos trabajando, la directora general también y a la directora general Patricia. En esta línea creo que de Estado como muy importante que es momento de soluciones estructurales, no momento de, de parches como decíamos, para eso es importante pues sobre todo que hay un marco también legislativo, comentaba el secretario general, Patricia también, muy importante. Creo que que hay que blindar el derecho a la vivienda en España, también lo, lo hemos comentado como, como algo fundamental. Hablamos de la ley estatal de vivienda, del plan estatal de vivienda, que también comentaba el director general y secretario, y que bueno, los presupuestos y los recursos son importantes, tanto a nivel estatal como autonómico, pero también tiene que haber eficiencia, como decía Patricia. Yo, como decía, bueno existe, existe el compromiso por parte de la administración, existe la implicación también, Creo que todos y todas tenemos claro que es importante la coordinación y la transversalidad y ese espacio de entendimiento entre los propios ministerios, fundamental, entre las propias comunidades, con las propias comunidades autónomas a nivel local también y con el tercer sector, que ha quedado muy claro esta mañana que tiene un papel fundamental también en el tema de vivienda y en el futuro eh, trabajo y, y leyes de vivienda. Estaremos ahí, seguiremos colaborando y también estaremos haciendo seguimiento de que. que qué está pasando con lo que se ha dicho hoy aquí, ¿no? con esas políticas de vivienda, que realmente todos y todas tenemos claro que hay que poner en marcha, porque efectivamente comentábamos también que la vivienda se ha convertido eh, claramente en el determinante social más importante para explicar los procesos de, de exclusión social y de las situaciones de pobreza. Y nada, muchísimas gracias a todos y a todas. Y bueno, y seguiremos viéndonos y trabajando conjuntamente.